No siendo más, ¡comencemos! Definamos qué es precisión y exactitud. La precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuando menor es la dispersión, mayor se hace la precisión. Exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuando menor es el sesgo, más exacto es. Vamos a mirarlo de forma mucho más gráfica. Vamos a analizar el ejemplo de un tiro al blanco. Tenemos lo siguiente. Aquí, este es un método exacto y preciso. No olviden que precisión es cuán cerca se encuentran miremos que acá si se encuentran mucho más cercanos y están casi todos en, en el centro entonces es un método exacto y preciso ahora miremos un exacto e impreciso miremos que están muchos más dispersos pero se encuentran digamos una dispersión digamos un poco cercana en cada uno de estos dispersos mientras que es muy impreciso porque no se encuentran tan cercanos Ahora miremos este lado. Acá se encuentran los puntos mucho más juntos. Esto es más preciso, pero inexacto. Miren que no se acerca al centro del punto del blanco. Ahora miremos acá. Ambos están dispersos y no se acercan al, al centro. O sea que este es un método inexacto e impreciso. Vamos a mirar algunas Fórmulas que forman parte de las medidas de dispersión. Tenemos la fórmula de error absoluto, que es valor real menos valor experimental. En algunos casos al valor real se le conoce también como valor teórico. Error relativo es el error absoluto, que es lo mismo de decir valor real menos valor experimental sobre el valor real. Porcentaje de error o error relativo en este caso, porcentaje de error relativo va a ser el valor real menos el valor experimental o lo mismo el error absoluto sobre el valor real. Y como es un porcentaje se debe multiplicar por 100. Valor medio es la suma de todos los valores sobre la cantidad que se tenga. Y el valor real depende del valor medio más un delta o incremento de este. Bien, vamos a mirar un ejemplo de desarrollo que nos permita aplicar estas fórmulas. Tenemos lo siguiente. Para las siguientes medidas de magnitud, determinar el valor medio, valor real, error absoluto, error absoluto medio, porcentaje de error, y por último, graficar el error relativo versus el error absoluto. Nos dan estas medidas de magnitud. Todo esto está dado en metros. Entonces, digamos que se midió. La primera medida fue 10. La segunda fue 10.5. 10.7. 11. Miren que está muy cercano cada uno de ellos. Como aquí hay unos pequeños incrementos que eso lo vamos a analizar posteriormente. Entonces, tenemos cada una de estas cantidades y entonces tenemos 7 medidas por eso tenemos x1, x2, x3 acá están las 7 medidas y acá la cantidad que tomó cada medida vamos a determinar cada una de estas variables que nos están pidiendo empecemos con el valor medio el valor medio, tenemos la tablita de nuevo es la suma de todos los valores entonces miremos 10 más 10.5 más 10.7 11, 11.3 11.5 y 12. Sumamos cada uno de ellos. Y lo dimos por el total de datos. Como son 7, se dividen por 7. Entonces, esta sería la respuesta para calcular el valor medio. O sea, que el valor medio es igual a 11. Para continuar, las siguientes variables que nos piden. Vamos a apoyarnos de la herramienta Excel. Miremos. Continuando tenemos lo siguiente. Tenemos esa tabla de Excel ya organizada, los valores que tenemos, los siete valores, las cantidades que nos dan, y ya tenemos el valor medio. Aquí ya hicimos un cálculo del valor real, pero ya lo vamos a mirar. Vamos a determinar el valor real. El valor real, no olvidemos que es el valor medio más un delta X o un incremento. Entonces, valor real tenemos que es el incremento, que en este caso es 0,5, puesto de 10 a 10,5, hay 0,5. Y tenemos que el valor medio es 11, entonces 11 más 0,5. Y así lo hacemos con cada uno. 11, porque el valor medio no cambia, más el incremento de 10,5 a 10,7, tenemos 0,2. Ahora, 11 de 10,7 a 11 hay 0,3. Y así sucesivamente se va haciendo. Miremos que en el último valor no cambia. Puesto que 11 ya no hay un incremento más. Entonces el incremento en este caso sería 0. Entonces no cambiaría el valor. Estos serían los valores reales calculados. Vamos ahora con el error absoluto. ¿Qué sería el error absoluto? Valor absoluto del valor real. Menos el valor experimental. Entonces vamos a poner. Igual. Al. Valor absoluto. Del valor, en este caso, el sería lo que tenemos acá, el valor real, menos el valor experimental. Que en este caso va a ser el valor que nos dan, que es 10, y lo cerramos. Pero como es absoluto, vamos a poner la, la palabra que significa absoluto, que es ABS, valor absoluto. ¿Por qué tiene que ser así? Porque son valores positivos. Entonces calculamos para todos. Y ya aquí hemos encontrado todos los errores absolutos. Vamos ahora a continuar con el error real. ¿Qué es el error real? Es el error absoluto sobre el valor real. Entonces ya tenemos el error absoluto. Entonces vamos a llamarlo el error absoluto. Y lo vamos a dividir sobre el valor real que ya hemos determinado. Que sería en este caso el que está acá. eso lo podemos hacer con la calculadora de forma manual, no hay ningún problema. Sino que en este caso nos estamos apoyando de la herramienta Excel para hacer mucho más rápido los cálculos. Bien, ya lo hice para este. Lo voy a arrastrar para que lo haga con los siguientes. Y ya aquí tenemos todos los errores relativos. Todos los errores relativos ya se encuentran ya. Por último, ¿qué nos está faltando? Porcentaje de error relativo. Que es el error absoluto sobre el valor real. Ya lo tenemos que es el por 100. Entonces sería solamente multiplicar este valor que ya encontramos por 100. Entonces va a quedar que es el error relativo. Y lo vamos a multiplicar por 100. Lo hacemos para cada uno. Arrastramos. y ya tenemos todos estos valores esto nos da un 41, si ponemos estos porcentajes esto sería por ciento 13,04%, 6,25% y todos estos son porcentajes ahora nos falta solamente calcular el, el error absoluto medio como ya tenemos todos los errores absolutos qué vamos a hacer vamos a sumarlos y lo vamos a dividir por el total que en este caso son 7 valores entonces esto va a ser igual, paréntesis, 1,5 más 0,7 más 0,6 más 0,3 más 0,1 más 0,5 más 1. Todo esto dividido por el total que son 7 valores ya aquí hasta que cometimos algún error revisemos ah, eh, no es este 0 está mal digitado 0,1 ahora esto sería el error absoluto medio que sería la media del error absoluto que ya encontramos por último nos pide graficar el error relativo versus el error absoluto ¿cómo lo hacemos? bien como tenemos estos valores sería estos van a corresponder al error absoluto el error, error relativo sería este valor va a ser en el eje Y y estos van a ser en el eje X entonces podemos hacerlo de forma manual pero en este caso vamos a apoyarnos de Excel voy a tomar estos datos vamos a llamar primeramente insertar le vamos a decir, línea, va a escoger esta unión de pareja, cojo estos dos. Aquí vamos a graficar lo que nos interesa. Entonces vamos a decir, seleccionar datos, voy a seleccionar esta que está acá. Esperen acá, seleccionar datos. Vamos a seleccionar los datos que nos interesan. Entonces, vamos a agregar. Le vamos a llamar a la serie. Error. Relativo. Versus. Error. Absoluto. Y los valores de la serie. Como estamos hablando. Primeramente en X. Entonces los valores de la serie. Vamos a buscar. Todos los valores del. Relativo. Que serían estos. Ya los tendríamos. Ahora, vamos a llamar los de, todos los que están ya tenemos los de X, faltarían los de Y. Que en este caso, ¿cuáles serían? Serían todos estos que están a este lado. Vamos acá, y decimos aceptar. Miremos, ¿qué tenemos? Que acá tenemos todos los valores de error relativo, contra los valores de error absoluto esta es la gráfica que me están pidiendo error relativo versus error absoluto de esta manera se grafica esta tabla entonces error relativo versus error absoluto con esto concluimos este tema si te gustó mi video no olvides compartirlo en tus redes sociales